¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? En el video de hoy les voy a enseñar cómo proteger a tu cabello del agua de la piscina o la playa este verano. Es muy fácil y solo te va a tomar unos minutos. Solo vas a necesitar acondicionador, no importa si contiene siliconos o no, les enseñaré por qué no importa en un minutito. Una cola y un sombrero o gorra te va a ayudar a que no se seque el cabello con tanto sol mientras estás afuera del agua. Y aunque un sombrero no es mandatorio, te ayudará mucho a proteger tu cabello. Antes de meterte al agua, sea la playa o piscina, quieres asegurarte de mojar tu cabello completamente con agua de la ducha. Imagina tu cabello como una esponja. Cuando esté seco, tendrás sed y va a absorber cualquier agua que encuentras. Y eso incluye el cloro del agua de la piscina. Llenar tu cabello con agua antes de nadar te ayudará a prevenir el agua de cloro que se mete en tus rizos. Muchas piscinas tienen estas duchas para enjuagarte antes de meter al agua, así que úsalo. O puedes llevar una botellita de spray con agua tibia y usar eso. Como sea, asegúrate de enjuagarlo muy bien. De ahí toma un poco de acondicionador y aplícalo en tu cabello. Mantenga tu cabello hidratado si vas a pasar mucho tiempo en el sol. No quieres que tu cabello se seque demasiado. Demasiado. Y no te preocupes en usar marcas caras tampoco. Lo único que vas a hacer es asegurar que las hebras de tu cabello están llenas. Pero si usas un acondicionador que contiene silicono, y eso le dará protección extra de que se mete el agua de la piscina o la playa. Así que no tengas miedo de los siliconos esta vez. Además, lo vas a lavar en un rato. Amarra tu cabello en un estilo protector bien fácil y flojo como un moño o una trenza, para evitar nudos mientras nadas en el agua. Yo lo amarré en un moño bajo porque es más fácil de ponerme un sombrero más tarde. Y esos son mis tips. Esto es todo lo que tienes que hacer antes de nadar en la playa o piscina. Solo asegúrate de que cuando quieres tomar descanso del agua, use un sombrero para más protección del sol. Y aunque todos estos tips son buenos antes de nadar, es más importante de lavar tu cabello muy bien después de nadar. Como el cloro no sale muy bien del cabello, use un champú que contiene EDTA o ácido fítico. Y siempre sigue con un acondicionador profundo muy hidratante. Les dejaré unas opciones en la caja de descripción abajo. Espero que este video fue informativo. Deditos arriba si les gustaron. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye! Pero con cabello rizado. O sea, esenciales de viaje.